¡Ahí va ¡Jubito! ¿Qué te ha pasado? Ahí te la han matado. ¿eh? Ahí te lo han matado. ¡Aquí lo tengo jefe! ¡Te lo madre! Llama al marido. Llama al marido. ¡No! ¡No lo hagas que nos encuentras por el GNS! qué está hablando? ¡Que me acordado! ¡Que llama al marido! busca por la H! Mira al peluco que lleva. Ya no me tiente. Y yo, marido tu suerte, ¿eh? Que a este te lo han cargado. Vamos a llevarnos lo que queremos. <laughs> yes, yes, Del. Is it you dear? In English, in I I don't understand! I don't We are your wife! Si you want to see another another time, creo que es él. Another time. Just que es él. You, no es you. Uh, you try me uh, and I'm the hero. We have it, your woman. What, what, what, you what are you saying? No, está diciendo no sé qué del seis. Eh, por favor, oh, cállala. Por favor, cállala. Sí, de seis meses dice que estoy, pues no me ve. De 10 meses, de 10, que no te entiendo, gorda, que está, I don't, I don't No understand. más flota. explotar. I don't understand. Pero que es 6? que es 6? No sé de qué es 6 euros. 6 euros, pero ¿qué? Yo no entiendo nada. Pero tra traducir, por favor, que no, ent no entender. Que te, ¿no? te lo traduzca, ¿no? Sí. Eh. A ver, móvil. móvil Que lo llevamos. mira, no lo llevamos. Mira lo que le pasó a otro hermano en el carrer, ¿no? dime que me ha sonrado, ¿eh? Ya. Habla tú con él, habla tú con él. ¿Qué, qué dices? Me cago en tu muertos. Mis muertos te van a cagar encima. Me cago en la maja. Mis muertos se cagan idiotos Los chicos te te revienten en el estómago, pa'lo mierda. <tose> ¿Qué Jefe, para mí que estos giris tienen familia gitana, ¿eh? Porque todo to lo to to que me están diciendo no es giri. What? What? what, what did you do? <tose> <tose> Jessica. Jessica. Jessica. <tose> Jessica. <tose> My doll. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué te están haciendo? ¡Vamos a ver qué! moneda! a matar! ¡Yo no sé qué! Hello, hello. ¡No! ¡Vamos a ver para un momento, a ver si usted con sus dotos de lengua que tiene le puede escribir un mensaje a este hombre en inglés! ¡Pare, pare, pare! ¡Ya verás! He's still alive. Okay. I can get the money. I go to the bank. I still have time. I still have time. ¿Va rubillo? Pier rubillo. No, no me vale. Si no me va a correr. Jessica! Eh, ruido, Rubito, escúchame, escúchame. Has traído el dinero o qué? Yeah, but first my wife. I'm not giving you anything To let her go. Sortala, mongolo. Que no, que no se quiere ir, hombre. Espe, que no te quiere ir. Que tendrá lo mejor el síndrome de Emilia. Yo no sé, mira, yo la dejo. Mira, coño. Mira. Oh, Contigo la hora Que pasan volando a segundo Y va más rápido el mundo Yo que sé que historia Andalucía si en Guamán Tu marido no te comprende, entonces vamos a una cosa, chochete, tú, cariño mío, te vas a venir conmigo, que tengo un jacuzzi y una bañera y todo lo que tú quieras de agua de playa se hace falta.